Este, y no, la realidad es que no hicimos un buen partido eh, perdimos un poco la pelota perdimos muchas segundas pelotas los rebotes y Santo nos ganó con cosas que nosotros habíamos analizado y que lo teníamos claro que iban a suceder si nosotros no teníamos la claridad así que en definitiva como le dije a los futbolistas este, hay que corregir hacer un buen análisis y bueno, aprontar para el día jueves por más que la, la derrota para nosotros es dolorosa, porque teníamos la esperanza de re repetir las actuaciones que, que veníamos teniendo, que se seguramente nos iba a acercar al resultado, que hoy no lo hicimos, y bueno, en definitiva nos aleja de lo que queremos, este, sobre todo en la generación, y, y no defendimos bien por momentos tampoco. ¿Cómo te va Daniel? ¿Andas bien? Muchas gracias. Eh, bueno, profe, eh, es raro que, que un equipo tuyo reciba tres goles, ¿no? Uh -huh. hoy, hoy, hoy te vas con tres goles eh, encajados. ¿Por qué sucede esto? ¿Por, por qué tantos goles en, en tu contra cuando no te ha pasado en todo el campeonato? Es una realidad y que además históricamente es difícil que esto ocurra. Y si algo tuvo que ver, pues que los jugadores te conozcan y conozcan su forma de, de jugar en el tribunal. No, cometimos muchos errores defensivos. ¿no? Eh... Si analizas las tres, las tres goles, son errores que habitualmente no los cometemos. Y yo se los dije, claro, son muy buenos futbolistas los jugadores de Santos. Y donde nosotros le demos la posibilidad de definir, son muy certeros. ¿no? Este, los conozco bien y sé que. Y ahí pasé un poco este, nuestra, nuestra, nuestros errores y la efectividad que obviamente tuvo Santos. Eh, inclusive tuvieron alguna otra por algún otro error. Y cuando vos das ese tipo de situaciones a jugadores de jerarquía como las tiene Santos, seguramente te lo vas a pagar caro. Este, no sucedió lo mismo del otro lado porque se estuvieron muy seguros. Generalmente nosotros eh, tenemos un volumen de juego mucho mayor el, el día de hoy y no lo efectivizamos. ¿no? Este, entonces, obviamente nuestra generación fue menor y Santos aprovechó muy bien los errores defensivos que nosotros cometimos y creo que ahí está nuestro pecado. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Me gusta saludarte. <risa> eh, sabemos que todas las derrotas duelen, ¿no? Pero en especial esta te duele un poquito más eh, tomando en contexto tu paso por Santos, tu salida tal vez eh, no esperada. No, era especial porque reencontrarme con la gente, cómo nos recibieron, este, el cariño que nos profesaron prácticamente todo el partido, eh, era especial. Pero como les digo siempre, cuando estaba aquí en Santos y cuando estuviera en Pachuca, la verdad la tiene que ganar. Yo quiero ganar como mi futbolista y, y sé que los de Santos también. Los conozco, son competitivos este, y sé que se van a matar por la causa. ¿no? Eh, lo mismo en Pachuca. Quería ganar como queríamos ganar todos los partidos. Nada, nada, nada especial. Este, <coughs> sí, especial emotivamente y sentimentalmente para mí, por los tres años que viví aquí, por la cantidad de amigos que tengo, por el cariño que tengo por la institución, por los jugadores, por los, los funcionarios, el staff. Eh, bueno, una cantidad de gente, ¿no? Eh, la hinchada. Eh, pero indudablemente, esto es competir y ganar. Eh, y bueno como le dije ahora un poco a los jugadores en el vestuario, esto tiene lógica, si vos jugás tan mal como jugamos hoy, eh, este, seguramente no nos va a ir bien. Eh, y bueno, hay que recomponer, retomar nuestro nivel habitual, que había sido prácticamente en todos los partidos, y bueno, no hay como siempre digo, no hay equipos invencibles. Este, así que tenemos que retomar nuestro juego, este, aclarar nuestras ideas, y bueno, ir a jugar... Eh, el partido trazado que tenemos con Tigre el día jueves y bueno, es un partido hermoso la vida nos pone por delante situaciones y revancha este, rápidamente así que la tenemos que aprovechar ¿No? Gracias, dos preguntas. Buenas noches, ¿cómo te va? Sí, este, la verdad me hicieron lagrimear. Este, soy muy sentimental, yo me encariño mucho con las cosas, por más que estamos viendo un presente formidable en Pachuca. Y no, no, no, no me lo esperaba, pero bueno, este, son cosas habituales. No, no sé si es por, por la entrega, la manera de vivir uno el fútbol, por la pasión que le ponen, me ha pasado en equipos anteriores este, vivir este tipo de situaciones, pero para mí no son habituales. Este, y, y bueno, pero vuelvo a insistir, lo que más habíamos trabajado y planificado era, era como tratar de ganar, pero lo teníamos clarísimo, no iba a ser, partido, iba a ser un partido durísimo, complicado, este, por la jerarquía del plantel de Santos que lo conozco muy bien, se han reforzado de excelente manera, y bueno, este, no, tenemos que aprender de, de, de estas situaciones que nos tocó vivir hoy para tratar de seguir evolucionando en un futuro. Última pregunta, Orlando Castelán. Gracias, Alex. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe Guillermo Blanco, que está en el Servicio Informativo de Deportes. Muchas gracias, Orlando. ¿Cómo andás? Un abrazo a la distancia, profe. Igualmente. Eh, hoy... ¿Qué se va, con qué se queda para lo que viene el próximo jueves? jueves ese partido pendiente ahora con el nuevo líder que es Tigres. Este, ¿Qué tan complicado puede ser el, el, el partido? Ustedes van a estar en casa, pero contra un rival tan de esa jerarquía de, y más que ustedes quieren seguir sumando en casa. Bueno, nos pone la, como dije anteriormente, la situación de poder recuperar la punta, ¿no? Este y, Cualquier cosa que diga yo me voy a quedar corto con la categoría del el plantel que tiene Tigre y la el innumerable cantidad de jugadores que tiene de jerarquía, que seguramente en otros equipos serían titulares los que están afuera. Pero bueno, este, es un lindo desafío, como dije, eh, reencontrarnos rápidamente con nuestro nivel en un partido de eso y sabemos que va a ser muy complicado y muy difícil, eh, por lo repito por la categoría de jugadores que tiene, por el nivel de juego que viene demostrando y por las variantes y el plantel que tiene. Pero bueno, eh, están nosotros eh, a, a eh, refrescar ese temple que debemos tener para reencontrarnos rápidamente con el triunfo y levantarnos de la rota de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, que pasen bien. Un gusto Buenas noches a todos, bienvenidos a la conferencia con el técnico de 20 años. Vamos a comenzar un potencialmente y nos de poner el Adelante, Cristina, Hola, Cristian, buenas noches. es clave en lo que viene, no eh, en el cierre del campeonato, de haberle ganado a, a Pachuca, a Armada, y a lo que representaba el sistema de juego que había tenido eh, este equipo durante el campeonato, me parece que es clave lo que ya debe pasa, y sobre todo porque me parece que vimos el mejor partido de Santos en la era de Carlos ¿no? ¿Qué tal, Cristian? Bueno, era... Importante ganar porque, ya lo hemos comentado, el margen de error es, es mínimo al cierre del torneo. Puntearon muchos de los que estaban por debajo de nosotros y nos habían bajado todavía más de posición. Eh, estaba muy consciente el equipo de, de eso, de la necesidad de, de sumar para volvernos a, a, a colocar en, en, en mejores puestos. Así va a ser de aquí al cierre. Entiendo que el de hoy tenía este matiz de enfrentar al líder, eh, y, y bueno, lo, le, le, le daba un toque especial, pero la realidad es que han sido tan importantes los previos como los que, los que vienen. no Tenemos que seguir enfocados partido a partido y, y, y tratar de seguir manteniendo esta, esta cara. Respecto a lo, de, a lo de Guillermo, pues con mucho gusto saludó a todos, tuve la oportunidad de saludarlo. Hay un recuerdo grato de su estancia aquí, lo hemos dicho varias veces, hizo un gran proceso entregó muchas cosas a la, a la institución, hoy, hoy tenemos caminos diferentes y, y el fútbol es así, te enfrenta por calendario y la liga mexicana siempre ha sido así, lo sabemos, no el de arriba puede tener problemas con el de abajo, es una liga muy pareja, muy competitiva ¿no? y, y, y estamos contentos, no por lo particular de, de, de contra quién o quién, sino porque una vez más el equipo vuelve a mostrar esta, esta versión, esta cara que, que entiendo es mucho más acorde a lo que los laguneros queremos. ¿no? No, no, no, de ninguna manera. O sea, fue especial volverlo a ver, saludarle, ¿no? Eh, pero no, no, nada más no. Creo que sería un error tomárselo personal de alguna manera o algo así. Ni siquiera el cuerpo técnico institucional, tampoco los jugadores, varios de ellos han declarado el agradecimiento que tienen. No, no, no. Eh, son, creo que temas mucho más de, de medios que de acá a la interna, ¿no? A la no. Sí, sí me, sí me gustó, sí nos gustó a todos, no. hablo del cuerpo técnico, hablo de la directiva. Eh, las dos semanas que trabajamos, como se planificaron, y agradezco y reconozco públicamente todo el apoyo, una vez más, de las áreas, de, del, del área de inteligencia, del CAD, eh, todos los, los, los profesores que están alrededor del trabajo, hicimos dos muy buenas semanas, la idea era justo planear esta parte física, darle, darle aire y piernas al equipo para, para el cierre y, y fueron muy buenas dos, dos semanas, entonces lo de hoy nos deja contentos porque ver recompensado el esfuerzo que hacen los jugadores, una vez más se entregaron, se mataron en la cancha como, como lo han venido haciendo y es muy satisfactorio verlos tan contentos y celebrando en el vestidor, llevándose tres puntos de recompensa. No, Bueno, creo que lo de hoy, si bien es cierto, está uno de repente enfocado en, en lo que está pasando, lo de hoy es espectacular el apoyo que nos volvieron a dar esta noche, eh, el, el seguir respetando todo el proceso del Fan ID y saber que se entra con orden, que sabemos quiénes están. ¿no? ojalá y puedan venir todavía en más número para los siguientes partidos, necesitamos de ellos esto que vivimos hoy, imagínate con el estadio lleno, no? otra vez esas noches mágicas que se han podido vivir, necesitamos de, de la afición, le agradecemos mucho a los que vinieron hoy, fueron parte importante de ese empuje que hoy tuvo el equipo, sin duda contagian, transmiten y bueno, qué padre que lo que esté haciendo el equipo en la cancha, que lo que están haciendo los jugadores, pues tiene ese, esa aceptación y ese gusto de parte de la afición y el compromiso, estoy seguro de todos ellos, porque así me lo han externado y de este cuerpo técnico, es seguir trabajando para mantener esa cara de aquí al cierre y, y lo que venga. No me, no me pasaste la entrevista esa todavía, no, está pendiente. gracias, Aldo. Muy buenas noches, este, el profe Eduardo, que con en el servicio informativo de, de deportes. Hoy este triunfo ante el, el líder, que bueno ya quedó para ser el, el, el líder, que ya lo está llevando tigres, pero ¿qué tanta motivación les va a dar para lo que sigue? Ya están en la parte décima de la tabla, ya están en zona de, de repesca, ¿Qué tanta confianza les da este triunfo para lo que viene del de, de último tercio del torneo? Todos los triunfos, todos los puntos, los buenos juegos también a veces sin puntos, son, son una motivación para, para los jugadores y todos los que estamos al, al, alrededor, sin importar en qué jornada o contra quién se consigan. ¿No? hay una conciencia muy clara de, de los jugadores y lo quiero resaltar una vez más, ¿no? y el compromiso sobre todo para sumar la mayor cantidad de puntos posible, pero jugando y respetando esto que han venido han venido haciendo. ¿no? Entonces, eh, por supuesto que nos viene muy bien, están los jugadores y nosotros estamos contentos, obviamente ¿no? hay que hay que disfrutarlo hoy, mañana enfocarnos, viene Monterrey, otro partido durísimo, como todos los que hemos tenido y los que seguiremos teniendo, entonces el impulso es importante eh, nos da energía, refrenda la confianza, estoy seguro que hoy ellos se sienten todavía mucho más confiados de sus capacidades, se están volviendo a encontrar, ¿no? eh, los jóvenes también entraron, la gente que entra de recambio está ayudando no en este partido, en todos. Entonces acá saben que están todos vivos, están todos disponibles, están levantando la mano y eso pues nos ayuda a ser más competitivos. Se cerró este partido. Viene uno y habrá que prepararlo con la misma humildad y, y buscar una vez más entregarlo todo en la cancha y, y traernos lo que nos pueda mostrar de Monterrey. No, pero, o sea, sí me percibo y me doy cuenta de esta respuesta, pero no, no, no, no es hacia mí. Evidentemente es hacia los jugadores y el esfuerzo que hacen ellos. Lo que están transmitiendo y contagiando es increíble eh, eh, y esa es la respuesta que, que, que obtienen ellos de la gente y viceversa. No, es una comunión que debe existir. Cuando esa comunión se presenta, se pueden lograr cosas increíbles. Cuando esa comunión se tiene y qué padre que la estemos teniendo de nueva cuenta. Gracias.